A veces y sin querer, presionamos un atajo de teclado donde desaparece el cuadro delimitador. Pues bien, hoy te voy a enseñar las dos formas para extraerlo. Vamos con la primera, presionas la tecla E en el teclado y te aparece el cuadro delimitador. Ahora voy a seleccionar la herramienta de la flecha negra y la segunda forma es activando el cuadro delimitador. Te vas al menú ver y vamos a elegir la opción que dice mostrar cuadro delimitador y ahí lo tienes. Te invito a seguir viendo mis otros videos. Suscríbete a mi canal y te espero en la siguiente lección. Cuídate mucho. Chao.